Y de 327, no lo poran. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ¡Hola! hello. soy un atrás de no, a Martiri Martiri Hehe, ¿qué No me ¡Por Ay ¡Currilla! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! ¡Chief! No más tal, no Doctor, ¿ni yo también que room no, 327